Tenemos un cuerpo de 10 kilogramos de masa que reposa sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 20 grados con la horizontal. Ahí tenemos el dibujo. Se deja caer el cuerpo por el plano inclinado desde una altura de 10 metros respecto al suelo. Si el cuerpo desliza sin rozamiento, determinar el módulo de la velocidad cuando llega al suelo. Y nos piden resolver el problema utilizando principios energéticos. Tenemos que aplicar el principio de conservación de la energía mecánica. Como no existen fuerzas de rozamiento... La energía mecánica se conserva, es decir, el principio de conservación de la energía nos dice que si todas las fuerzas que están actuando sobre un sistema son conservativas, es decir, no hay ninguna no conservativa, la energía mecánica se conserva. El principio de conservación de la energía mecánica lo podemos expresar como que la variación de la energía mecánica entre dos estados por los que pasa nuestro sistema es igual a cero, así que decimos que la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial es igual a cero. Y esto también lo podemos expresar de la siguiente forma. La energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Cualquiera de estas dos expresiones pues, nos va a servir para expresar el principio de conservación de la energía. Bien, pues vamos a ello. Eh, la energía mecánica inicial es la energía cinética inicial que tuviera el objeto, más la energía potencial gravitatoria que tiene nuestro objeto, y la energía mecánica final, es la energía cinética final, más la energía potencial gravitatoria final que tuviera nuestro objeto. Pues vamos a estudiar la, los dos estados o situaciones por los que pasa nuestra masa de eh, 10 kilogramos Bueno, pues en la situación inicial, la masa estaría aquí, a una altura de 10 metros y una velocidad inicial de 0 metros partido por segundo. Y cuando termina el proceso, que es cuando nos piden calcular la velocidad, la masa habrá llegado al suelo con cierta velocidad, que es lo que nos piden calcular, velocidad final es lo que no sabemos, y una altura final que es de 0 metros porque habrá llegado al suelo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que inicialmente, como la velocidad inicial es cero, la energía cinética inicial también va a ser cero. Y en el estado final, como eh, la altura es cero, la energía potencial gravitatoria final pues va a ser cero. Así que para nuestro problema, esta ecuación se reduce a que la energía potencial inicial es igual a la energía cinética final. Es decir, eh, toda la energía potencial se ha convertido en energía cinética. Partiendo de esta situación, energía eh, potencial inicial es igual energía cinética final. Para nuestro problema lo único que tenemos que hacer es sustituir por eh, la expresión de cada una de esas energías. La energía potencial inicial es la masa por la gravedad por la altura inicial. Y la energía cinética final es un medio... De la masa por la velocidad final al cuadrado. Como la masa está en los dos términos, se va, así que la masa, en realidad, así que la masa en realidad no es importante ni influye en nuestro problema. Y de aquí fácilmente podemos eh, extraer cuánto vale la velocidad final. Bueno, pues la velocidad final al cuadrado, este 2 pasa allí multiplicando, sería 2 por g por h sub 0. Así que la velocidad final es igual a la raíz de 2 por g por h sub 0. Aquí estamos calculando módulos de la velocidad, por lo tanto no consideramos el signo negativo de la raíz. Y sustituyendo los datos obtenemos que la velocidad final es 2 por 9,8 por los 10 metros dentro de la raíz cuadrada y esto da 14 metros partido por segundo. Así que la velocidad final en módulo de la masa es 14 metros partido por segundo. Es decir, que mientras que no nos pregunten por tiempos, eh, nos pregunten por estados iniciales y finales, resolver este problema mediante energías es muchísimo más sencillo que utilizando principios de la dinámica y cinemática. Eh, si lo resolviésemos utilizando las leyes de Newton y los principios de la cinemática, llegaríamos a esta misma expresión.